Josué Alberto Brito Rosario se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul luego de que en la tarde de ayer recibiera un disparo de una persona solo identificada como Alexander, alias El Mello. Presuntamente por riñas pasionales, el herido narra lo sucedido. Yo estaba en, en la traba trabajando, cuando bajé a llevar unos un pollo y una vaina pasó un sancocho dejé eso en mi casa cuando voy subiendo por la 4 él me estaba esperando en la 4 con 15 en medio cuando yo le dije cuando yo, yo vi que jaló el revólver yo le dije cuidado y ahí me disparó la esposa del herido espera la agresión que califica de infundada no se quede impune antes de que él de que, de que yo supiera que él le había dado el tiro yo estaba cubriendo una banca y ella me tiró por, por Messi y ahí me dice Y me dice que mira lo que me dijo aquel Que di que yo estaba en tu casa antes de ayer a las 11 con Randy Y yo le dije, yo le puse a ella, yo le puse a ella ja, ja, ja, Pero eh, cómo va a ser eso si yo el fin de semana no salí de mi casa ¿eso es verdad que ese muchacho está loco, que está alucinando Y ella me puso si yo nada más me reí porque eso no tiene lógica porque él, eh, él está alucinando con todo el mundo, porque ella ha mencionado muchísima gente, diga que supuestamente muchísimos hombres que estaban con su mujer. Entonces, él, él está supuestamente, eh, tiene problemas. Entonces, eh, tiene problemas, pero son problemas no sé cómo, porque una gente con problemas no puede tener una alma. Para NTN, Joan Cordero.